¿Cómo le va, don Gringo? placer de saludarlo. ¿Qué sí, don Juan, ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va a la gente que paró para allá, que paró para acá, que paró acá. Me voy a dedicar a organizar paros ahora. Vamos a organizar un paro, qué sé yo, eh, en contra de los arbitrajes del fútbol boliviano. Y yo te aviso que podemos recolectar unos eh, 50 bellacos o 100, pero con 100 me alcanza para por lo menos, que se yo, parar el tráfico en la ciudad de La Paz. Consciente, de con pero, pero lo, lo pego todo el Prado y todo lo otro es. vuelta, ¿no? Con 100 me bastan, es increíble, o sea, es yo estoy totalmente de acuerdo que las reivindicaciones, que todo, pero dejen de fastidiar, o sea... A ver, uno no tiene edad como para andar caminando, ¿eh? Y peor aquí, que hay que subir y hay que bajar. Cierto. Entonces que te cierran, que te comen, que te... ¿eh? Y los otros que están... Y, y, estos señores tendrán todo el tiempo del mundo Para estar todo el día paraditos por allí No sé de qué viven, pero Uno tiene que tratar de buscarla todos los días, ¿no? Cierto, matar su león no. Su león diario Pero lógico, ¿no? Las bueno. colas, el tema y, y, y esto enferma Dios me libre Pero hay cosas que enferman más Y qué raro que no pusiste música La onda que... No sé qué les pasó De verdad, les ¿no? Estos están medio apáticos hoy, ¿no? Sí Escucharla. No estarán en paro los guachos eso. Parece, ¿no? Da la impresión. Increíble. Porque hoy en día cualquier. Hoy, tonto ent, el... hoy entraste cantando Manolo Lotero. Ah, no. lo que pasa es que a veces vamos y <risas> al karaoke a dar una vuelta por sí. ahí. Cuando ¿Ponemos? están todos en, en, en tipo dos y media antes que, que el chino ponga el pito sí. para correr a las tres de la mañana del karaoke y cantar una canción porque todo el mundo se anota. Ajá. Entonces ahí está. Yo, no, yo algún día voy a cantar como usted. <risa> ¿Eh? no, ya. Yo sigo pensando que Manuel Alejandro no, lo vas a hacer no hizo mal. la canción que debió haber hecho para usted. Sí, ¿Eh? qué increíble. O, bueno. o este muchacho Solís, ¿no? Debieron haber hecho una canción. ¿Qué está? Mira, ahí tienes, mira. Ah, sí. <risa> dale dale, no dale, te... dale, dale, dale, hablemos serio. Yo, otro día. Otro día. La conoces esta, obviamente. Pero cómo no. ¿Cuál, sí, es, ¿cuál en... es tu especialidad en karaoke? La, la, la canción. No, no, no, sí, no, yo no canto, recito. Yo no canto, recito. Usted recita también, ¿no? Las dos cosas. Entonces, por ahí andamos. Un día de esto nos juntamos y vamos a recitar. Pero el bochorno de Wisterman con Bolívar que hubo anoche en el Estadio Félix Capriles, de eso vamos a hablar en este preciso instante. Ya, corte. Ya. Corte. Vamos. Ahí ¿qué pasó? está. Agresiones entre jugadores, asistentes, técnicos de ambos equipos. Fíjate. Aquí se arma el barullo. Mira, ese de blanco... De camisa, de manga corta. De camisa, manga corta. Ese es el, el que el delegado de Bolívar Le va a pegar un empujón a Goy de Lira y lo va a tirar adentro de... Donde se sientan los suplentes. En las casamatas. Claro. Ahí empieza primero el lío. Y uno de Wisterman. Mira, ese de rojo que viene con el de verde. Vení que te mato. Uh, ¿Viste? Por atrás. Eh... Por atrás. Por atrás lo empujó, ¿no? ¿Sabes lo que es caer ahí? No, por yo favor. caigo ahí y no me paran así nomás. Cierto. Y después me tienen que hacer, qué sé yo, una evaluación de los daños, cuántas costillas rotas. Cierto. Es muy complicado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desató todo este desbarajuste? Porque esto venía, caldo de cultivo, eh, generándose, ganaba Bolívar 1 a 0, Bolívar, eh, perdón, Wisterman no era capaz en el campo de juego, futbolísticamente, de, de demostrar que era superior. Eh, apareció Sago por allí para variar, apareció eh, el Serginho otro, Sergiño también. Ahí, ¿no? también eh, yo creo que, y entonces por allí se armó la cosa, a, a algunos insultos que van, y bien ahí vienen, mira, fíjate, algo le dice eh, Sergiño ah, le dice a Sago, a Sago se sí. si lo, lo toma del cuello en portugués seguramente, ¿no? Ellos hablan portugués. A ver si se puede ver esa imagen, ¿sí? Ahí, ahí está, está, ahí está. Ahí está, ahí está. está mira, eh. mira, mira. Pero no, ahí se ese, parece gaucho ese, no. calle peló le dice. Serginho. Y qué hace el técnico? Y ahí están miran los técnicos claro, cara, El cara. mediocre del técnico de Wisterman, qué hace allí? Le digo mediocre, porque hay que ser mediocre para guardárselo a Selligno, no hacerlo jugar, para guardárselo a Barbosa, poner los últimos. Cuando el partido estaba 45 minutos, mandarlos al campo de juego a Barbosa, mandarlo a Osorio, si necesitabas atacarlo a Bolívar. No está completa, nosotros tenemos más imágenes que ellos, donde van y lo, lo, lo insultan y, y le tiene un manotazo Aquí. ese giño a, al ah, técnico brasileño. ¿A Sago? ¿no? A Sago. diría después que, que, que le habrían metido un escupito abajo. Pero yo no creo, este Sersiño es tan buen tipo, ¿no? Sí, no, de, de cualquiera menos de él. No, ¿de dónde? Cualquiera puedes pensar vos algo, pero Sersiño no. Eh, ahí están los brasileños y, y todo esto que, que generó... Eh... En otros tiempos, recuerdo, se aplicaba el criterio de tumulto, ¿no? Sí. Y ahí te echaban unos cuatro o cinco, ¿no? Y ya no más. Tarjetas y, y, y ojo, ojo, gringo, te tenés que acordar que aparte de eso, los enchirolaban. Sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, acordás? me acuerdo. Me oh, acuerdo. Muchos una, referentes una, una. Sí, del fútbol boliviano sí, fueron señor. a pasar 24 horas en Chirola, sí, ¿no? Señor. Ahí está, me mira. Acuerdo. Sí, sí. ¿Eh? Es, es realmente es patético ver esto. Mira, viene este, dice que por tiene atrás, toda la meta, pero este la coja no. ¿Cómo ah, no, lo va? espalda, ¿no? Lo no tira en... ahí dentro de la casa Marota. Peligroso, masa. peligroso. Hombre. No, tremendo, tremendo. No, no. Ese es el macho de América, el bolivarista, ¿no? ¡Qué bárbaro! cómo le, Ese gordo, le le mira, pero es el tipo más complicado que puede haber. Porque es el delegado del Bolívar, jura que, que trabaja en el Manchester City. ¿Me entendés? De estos que, que se hacen los importantes porque cumplen una función, después los votan ahí son unos pobres diablos. este. es el problema que es. Peligroso, ¿no? Peligroso, peligroso muy peligroso. Es Goy de Lira es el que cae. Sí. No, no, ese no es Goy de Lira, es otro. Goy de Lira eh, está por allá. Tratando de recibir Eres un parador par de, de arqueros clientes. También, no no es Goy de Lira Ese es más gordito, Goy de Lira es más pero menudito es, es, Pero es de, está claramente que es de Wisterman Sí, Man. sí, Wisterman, está es parte buzo, del cuerpo, ¿no? cuerpo parte, técnico Parte del cuerpo técnico o Sea, que sea que quien digo. fuere, o sea, Pe, no, no, no pueden de, de ninguna manera hacer lo eso Lo que pasa es que el reporte periodístico dice Goy de Lira Pero no es Goy de Lira Quien escribió la nota Dicen Goy de Lira Pero ese no Es un no de verdad Lo viera estuvo a, a Villarroel eh, eh, ¿Cuál de todos? Después hay una serie de cabezazos. Castro le pone un cabezazo a, a Justiniano. Los dos debieron haber sido expulsados. Lo que tú dices. En ese momento eh. no expulsaron a nadie. No, no, no. No, no expulsaron no te puedo a nadie. Creer un tumulto nadie. y no expulsan a nadie. A nadie. A no, nadie expulsaron. No está bien, pues. ¿no? Es que un árbitro joven sano, como querían, ¿no? No asalariado. No asalariado. Entonces, no, no. No expulsó absolutamente a nadie. Y más bien que eso pudo haber derivado en una batalla campal, ¿no? Eh, los calman allí, uh, uno que otro, pero eso bueno. es lo que te da bronca, ahí está, mira, ¿ves? Ahí, la persona ahí ya, apenas ahí la corta. está cortada sí. la, la, la imagen, nosotros creo que tenemos mejor, sí. pero bueno. Recuerdo eh, un título esta mañana, no me acuerdo si es de opinión eh, o de los tiempos, dice eh, mucho ruido, poco fútbol. Mucho, ...mucho ruido, poco fudo... ...ay mira, ¿quiénes son estos? Ahí está, eh. Eh. Cerca. ahí no logras identificarlo quién es este? No. no, no, es parte del cuerpo técnico... Pero la salió verdad. el tipo, ¿no? Se levantó más, sí, bien. no se, no se lastimó... Bien. ...puede haber caído de cabeza, partirse no, la cabeza ahí contra la grada... Es un tipo relativamente, bueno, no es tan, tan, tan mayor... ...porque uno de esos no, no alcanza a dónde agarrarse, ¿no? Tremendo, bueno... Vale. Eh, y así terminó. ¿cuánto esto, tiempo ¿no? estuvo parado esto? ¿10 oh, minutos? 12 12 minutos y después dieron 12 minutos más de aditamento y el genio ese el técnico que se mete a discutir con el otro técnico y después discuten allí los jugadores de Bolívar aparece aquí y lo saca al brasileño tómate la le dice ¿no? el brasileño debió haber entrado antes Pero es un tipo complicado ...es un buen jugador... ...sí, sin duda... ...y lo hubiera puesto a Barbosa... ...y la cosa hubiera mejorado ¿no? ¿Un empate? Está bien... ...pero pudo haber... ...haber apurado un poco más Wisterman... ...a mí me da pena... ...lo que está pasando con Bolívar... ...yo miro el banco de suplente... ...y no veo nada... ...y después de los futbolistas... ...que están jugando allí... ...han bajado el nivel... ...no podés vos pensar... Eh, ...chico da Silva... ...te acordás la imagen... ...juega el sábado... ...y el sábado está chupando... ...o en la discoteca... ...igual hasta las 3-4 de la mañana... Que dicen que no toman, pero igual se amanecen. Traje. ya eh, Después viajan a Cochabamba a este partido, que lo juegan el martes. Eh, ayer, futbolísticamente, no te rinden mucho. ¿Te contaron cómo llegaron los, los jugadores a la cancha? No. ¿En los buses que llegaron? No. Pensé que tenías esas imágenes. Me contaron esta mañana los chicos, ¿no? Que llegaron en unos buses. ¿Cómo era? Primero. A ver, a ver si lo encuentran. Primero, que Bilster había llegado en un bus... De la flota Bolívar, ¿no? Sí. <risa> es que a veces los, los dueños de la flota les regalan. Claro. No, no pero de... era Bolívar la flota. Sí, Pudieron haber Viva. puesto otra flota, digamos. Y los de Bolívar llegaron en un, en, un, en un micrito nomás de eso. En un micro así, medio medio. Sí, eso de 20 personas. No, esos son minibuses. En un minibús llegó. El Bolívar. El Bolívar. Porque anoche salieron en dos. Uno ya. salieron los dirigentes. El cuerpo técnico y luego salieron los futbolistas. Nosotros estábamos allí eh, con Yucra hasta el final de, del programa, casi a las once y media de la noche salió Bolívar de los vestuarios. Que la gente estaba alrededor y... Sí, no había tanta gente, era más que todo hinchas de Bolívar. Eh, eh, más o menos, y, y ahí estuvieron. De esos micros, eh, ¿de cuánto? De 30 personas. Ah, ya. Yeah. Perfecto, un móvil pequeño. No sé si son, minibuses no son, pero son buses pequeñitos. Ya. ya. Así se fue anoche la gente de Bolivia, me imagino que así llegó. Pero después, ¿cómo llegaron? No, porque es la hora que estamos en el programa ¿no? correcto, nosotros. Correcto, sí. muy bien. Eh, pero esto es un bochorno. De acuerdo. ¿no? Lamentablemente. Bien. Bueno, ¿sí? ¿qué vamos a hacer? Así es nuestro fútbol, ¿no? Así es, tal, cual, tal bueno, cual. No hay vuelta que darle. En cualquier parte del mundo los empiezan a expulsar los votan. Cierto, bueno. un multo. ¿Te recuerdas que aquí se dijo, lo dijimos nosotros, cuando salió el tema de los bonos para los futbolistas, que ya no iban a cobrar más bonos? Te dije, difícil. Te dije yo, no, eso es falso, van a seguir cobrando. Me dieron con un fierro en todo el lado. ¿Y al final? Escúchalo al presidente. Nosotros no sabemos dónde salió esa, esa información, no hemos eh, comentado nada al respecto, estamos eh, con todos los convenios vigentes con los, con los jugadores de la selección y vamos a eh, estar al, al corriente con todos nuestros compromisos. ¿Sabe la chance de que sea por objetivo este tema de darle a los jugadores? Sí se ha, se ha hablado en algún congreso de la federación de que vamos a mejorar los eh, premios por eh, incentivos, eh, perdón, por logros de, de, de torneos. ¿no? ¿Los incentivos se caerían en este caso? Bueno, los, eh, los incentivos van a mejorar en cuanto a eh, logros de. Estamos hablando de, de, de, de eh, sumar puntos, estamos hablando de... Eh, conseguir eh, importantes, importantes puestos dentro de los torneos internacionales y más aún una clasificación a, a mundial. Vamos a hacer toda una planificación recién, vamos a conversar también con eh, los capitanes de la selección. Yo no entiendo una o sea, no puede hacer un, una planificación si todavía no se vendieron los derechos de la Copa del Mundo, ¿no? ¿Cómo es que tú vas a pagar si no sabes de dónde va a llegar la plata? ¿O cuánta plata te ¿O va a cuánta llevar? cuánta plata vas a tener? A tal cual. Eh, El tema de esto se sigue pagando los mil, más el bono del bolsillo para los pobres, 20 dólares. Les siguen comprando chicle, menos mal que no son minas, pues si no hay que comprarle mode. Eh, les siguen comprando papel higiénico, todo les compran a los futbolistas. Y les dan 20 dólares para que compren chicle, que nunca compran, uh -huh. y les dan los mil dólares por, por cada partido que juegan. ¿Eso se mantiene? Se mantiene, igual eso va en la eliminatoria. Eh, Costas, o sea, si Salinas les dio 30.000 la Copa América, tú sabes que falleció Salina, no alcanzó a terminar el mandato, por eso la próxima Copa le tocó a, a, a Costa eh, estar a cargo de la selección y a Costa lo apretaron y Costa terminó dando 35 mil dólares. O sea, aumentó cinco más. Uh -huh. Entonces, eh, usted lo escucha... Eh, al ingeniero, cuando habla y le empiezan a preguntar, ¿pero y qué se va a hacer? ¿Qué puede explicar el presidente de la federación si tiene un equipo de fuleros que no le ganan a nadie y que quieren cobrar? O sea, ¿cómo yo les ofrezco bonos? La palabra John Venture, ofrecésela a la selección boliviana de fútbol, a los futbolistas de este país y te meten preso. Aparte que no la entienden, ¿eh? no saben, porque el futbolista es una raza distinta. ¿Eh? Son pocos los que medianamente, eh, qué sé yo, van a la universidad y los, los otros no. Entonces no entienden. Cualquier tipo los convence a tomar decisiones a veces que no son las mejores. ¿Por qué? Porque les desconocen, porque no tienen idea. Eh, porque se la creen, ¿me entiendes? Uh -huh. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Son casi parecidos como los boxeadores. Uh -huh. <risa> yo no es que sea malo, pero es la verdad, ¿no? Entonces, un tipo que dice, no, y si tenés vos un dirigente de, de, los, de los futbolistas que le dice, no, la plata es tuya... ...vos no te tenés que dejar, y si no, hubiera, y si no fueran ustedes no hubiera fútbol... ...y esto se la creen, se la quieren llevar todas. Nosotros habíamos hecho un, un, un informe de cuántos millones se han llevado los futbolistas y no le han ganado a nadie... Imagínate 35.000 por ir a una Copa América que ni siquiera ganaron ellos el derecho. Por ejemplo, en la Eurocopa son tantas las selecciones en Europa que se ganan el derecho. Aquí no. Pero decirles vos, yo no les voy a dar los 35, les voy a dar 50 si pasamos a la próxima fase. Ustedes me preso, no quieren jugar, no, van, vamos a la huelga. Y aquí tienen miedo de decirles que sí. Porque debíamos tener lista una sub-20, ¿no? Si estos no quieren ir a jugar, porque pues la sub-20 está lista para ir, ¿no? Y por la mitad de precio. No, no, eso van gratis. No, van gratis, pero si es que pasan... Les das, obviamente, un incentivo. Eso sí. es lógico, pues... A ver, dale 50 mil dólares. A cada uno, 50 mil. ¿Por cuánto? Por 270 minutos de corretear, hermano. ¿Cuánto has correteado en tu vida vos para ganar 50.000? No, sigo correteando. ¿Y todavía no ha llegado a 50? Estamos ahí. Bueno, eso es más o menos. Eh, a raíz del éxito que tuvo el partido de Clásico, vamos a ver si los cruceños son buenos para ir al estadio o es que solo le gusta consumir lo de ellos. La selección va a jugar con Perú y va a jugar en Santa Cruz de la Sierra. ¿Sí? ¿Ya hay fecha? Ya está. Listo, escuchemos al presidente. Dale. Después hemos logrado concretar a través de un acuerdo que estamos a minutos de firmar con la Federación Peruana de Fútbol, un acuerdo de dos compromisos, uno de ida y vuelta. El, el partido de ida sería el 19 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz y el de vuelta, devolviendo gentileza, sería en junio del, de la, del año 2023. Ya está, 19, termina el campeonato. Se van todos de vacaciones. Aquí va a ser el único país que no se van a ir de vacaciones, parece, porque van a, van a, van a jugar con Perú. ¿Perú no está en el Mundial? No. Nosotros tampoco. ¿Cuál es el objetivo? Jugar. Ganarse unos mangos. La idea es llenar un estadio de Aguilera. Son mil personas a un costo promedio de 10 dólares. ...son mil dólares... ...que no te los regala nadie... ...pero, ¿tú crees que llene un partido de este tipo en Santos? No sé, Cruz? pues hay que ver... ...¿no ve que los cruceños tienen el mejor público del mundo? Cuando juegan Blooming y Oriente... ...ah, hay que ver ahora... ...a la selección, si la apoyan o no... ...porque aquí en La Paz sabemos... ...la cantidad de espectadores que va... ...ahora, este sábado... ...va a jugar Strong's con Olwey ...en el alto... Sí. ...y el miércoles... ...hay clásico paseño... ...sí, miércoles o martes... Miércoles. ¿Ya? 12 de octubre. 12 de octubre, correcto. El día que llegaron los filibusteros. Sí, sí. ¿Eh? Que Colón ¿Cómo? abrió su agencia de viajes, ¿cómo era? Llegó ¿Cómo era en la isla de Guanahani, llegó el vago ese, sí, sí. El Rodrigo de Triana gritó arriba, tierra, aquí nos quedamos, aquí hay guita, dijo. Ya está, llegaron, se lo chorearon todo. Cierto, ¿Eh? Eh, ...promotor del turismo en el Caribe... ...le llama Galeano a Cristóbal Colón... Sí, ...es un fenómeno, eh... <risa> Rodrigo de Tiana, los hermanos Pinzón... ...y todos sí, esos guachos, sí. oh. ¿eh? ...que se si vinieron a dar una vuelta... ...el día que llegaron esos es el 12 de octubre... Cierto, Entonces, sí, ...ese sí, día sí. se va a jugar el partido... ...en Santa Cruz de la Sierra... ...bueno, veremos... ...veremos, veremos que, que sale... ...que se llevaron los españoles o qué... ...no, no, no, eso ah. está claro, eso ya lo sabemos... ...qué pasa con el público cruceño, si responde o no a la selección... Un partido intrascendente No, dicen no, que son capos Viste, no se te hacen juega buen clásico. Sí. Te hacen El otro, ¿cómo se llama? Daddy Yankee Daddy Yankee, 50.000 Sí ¿Ya? Organizan el otro Sí, su cabildo Su cabildo, capo Entonces, ¿por qué no van a organizar Un partido de la Selección Boliviana de Fútbol? A ver, ¿qué pasa? No Yo tengo mis dudas Porque la verdad es que no se juega a, a, Andan muy bien Yo sé que Yo me gano antipatías a ratos Por decir las cosas que digo Hasta los asesinatos son mejores allá pero claro, la semana pasada, Colate, que lo, lo tumbaron a balazo a un brasileño, ¿no? Sí, no, está bien. Entonces, un capo. Veremos qué pasa. ¿El 12 o el 19 de noviembre? ¿Usted es el alguna parte? vez quiere que ser diputado por Santa Cruz? porque no habla? No, no, no. Ah, el, no, no, no estoy sé. pensando en la fecha. ¿Es 12 o 19 de noviembre? 12 de noviembre. El 12 de octubre es el clásico. No, el 19 de noviembre, el 12 es el clásico. Sí. Aquí en La Paz. Sí. Pero vamos a ver pero, pero, pero, si pero, los paseños son tan buenos para hacer marcha de la mil esquina o son tan buenos para llenar el Estadio de ¿Se, ¿sí? va el se va a llenar el Siles. Se va a llenar el Siles. Porque además se disputa el título. Imagina El que gana casi casi que es campeón, ¿no? Hoy gana alway Sí. Hace 45. ¿De acuerdo? Bolívar tiene 45. El Tigre también. Sí, pero juega con Aurora. Si Aurora gana hoy... Queda a cinco puntos de la Copa Sudamericana, que es lo que quiere. Aurora. Entonces el, yo creo que va a estar Y el Tigre empata con Bolívar y Always en, en Los 45. Tres. ¿Hace cuánto lo dijimos aquí? Hace un Dos buen semanas, rato. una Hace semana un y media. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Lo que iba a pasar. Está bueno. Estoy de gurú ahora, ¿viste? <ríe> ¿Eh? Always arriba le baja la caña de Strongest. Y listo. Puntero. Y después el clásico, un flor de empate. Y vamos a dar la vuelta olímpica con los costas, hermano. ¿Eh? Usted ya dio la vuelta olímpica con el Tigre, ¿No le falta con los costas. ¿Eh? Jamás. Quiero pues, ver esa imagen. Pues, ¿cómo que jamás? caso usted no hincha de Orwell? sí es sí, sí, que en Norway. usted, no, Carlos digo, Mesa En eh, cuanto se llama la vuelta, Carrasco del Diario la Son de, los latifundistas, lo único hincha que tiene este equipo Yo digo ¿Eh? o no? la, la foto de la vuelta con el Tigre No sé de dónde sale esa versión Yo se es? lo voy a conseguir Por favor, ¿Ya? lo ruego Y ahora del Costa, puro pobrecito no son los hinchas del norway Usted, Carlos Mesa Carrasco del Diario Y ahora Costa ¿Sí? Está bien <risa> Está bien su creencia lo que era. sí Porque yo me voy a hacer hinchado No me queda otra pronto pronto Bueno eh, Universitario está pidiendo cambio de árbitro En el BOR Ya se puso de moda esto de que yo presiono Entonces me lo cambio de árbitro Mirá ¿Cómo dice es eso? ¿ver? Solicita cambio de árbitro PAR en el partido Entre el club universitario de Sucre y el club independiente petrolero De mi mayor consideración El 2 de septiembre del 22 se presentó una nota Por parte de la dirigencia del Club de Stronges en contra del señor José Jordán, por todas las reprochables actuaciones en partidos que dirigió el señor José Jordán. Es fulerazo ese. Asimismo, y aparte, eh, Bocón, se solicitó el cambio de designación de jueces para el partido entre el Club de Stronges y el Club Independiente. Ahora bien, hemos recibido el rol de designación de autoridades para la fecha 20 del torneo de clausura de la División Profesional del Fútbol Boliviano y curiosamente nos encontramos... Con gran sorpresa que fue designado para el partido a disputarse entre el Club Universitario de Sucre y el Club Independiente Petrolero como árbitro de la sala bar al señor José Jordán. Ahora como nosotros como Club Universitario, ellos piden el cambio. ¿no? Eh, dice que tiene mucho acercamiento con la dirigencia del Club Independiente, además de decisiones dudosas y tomando en cuenta que ya Jordán fue suspendido el 2021. Eh, le piden a la comisión arbitral que por favor lo cambie. Porque este hombre es clave. O sea, puede haber una jugada distinta y él puede decirle al árbitro, momento, la vamos a revisar. Y lo conocen su feo accionar que tiene este. O como diría un amigo, su cholo proceder. Así no más. <risa> ¿No? Entonces, eh, lo, lo tienen que cambiar, ¿no? Si lo de Wistema lo cambiaron. ¿Por qué no lo van a cambiar esto? ¿No estás imponiendo una suerte de moda que después se va a...? Es que esto hace rato que viene siendo. Pero o sea, digo, aquel que pónelo este, mal, no me lo pongas esto otro. Ahora se hace público. Tú claro. dices que esto es una práctica... Es Una práctica normal. Antigua, frecuente. A, a, lo que pasa es que antes no, no teníamos la no opción de, de, claro. de observar... No, de, de recibir la carta. Que la podíamos haber leído, pero que no la recibíamos. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Bueno. Y firma el licenciado Peter... Campos, Campos sí. Seguramente que es vicerrector rector de la universidad. Le van a dar curso, calculo yo. Sí, le tienen que dar, pero presiona. Entonces el tipo ya está eh, eh, supeditado a que, cuidado que me equivoque. Claro. Entonces logran el objetivo. Ahora, lo que ha hecho Birster y que le ha dado resultado de decir, estos seis árbitros que cobran una, de una planilla mensual de Bolívar, sí. eh, no quiero que me arbitren cuando yo juegue con sí, Bolívar. Ahora tiene que mostrar. Eso lo van a hacer. Ahora, yo pregunto... Pregunta, simplemente una pregunta Para el partido del, contra el Tigre, por ejemplo El Tigre no podría mandar una carta Firmada por, por su amigo Que diga ¿Cuál amigo? Que diga en la carta El barra brava es amigo suyo, no amigo mío Bien, entonces, que diga la carta Señores, en virtud de que estos seis son asalariados de Bolívar Pedimos que ninguno de los seis nos eh, dirija ¿sí? ¿Qué, va, ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Puede pasar? ¿Puede hacerlo pasar? el Tigre? Puede hacerlo ¿Y le van a dar curso también? ¿Qué tema? Ya están mostrando la, las imágenes de los muchachos ahí ah, ahí están son los buses no sí los buses a ver vale mira está Bolívar ahí llega ahí llega el bilster, no se confunda no además es Bolívar dice ahí, no no tiene se comieron el acento Bolívar usted siempre no, dice, no con su no, capacidad pues de docente enseñando es necesario, enseñando, ¿no? es necesario. Mira, ahí, ¿quiénes bajan? Claro, tú dirías. Ahora, ¿quién sale? Sago. Aquín. ¿Quiénes más van a salir? Bejarano. Bejarano. El más representativo de esa institución. Claro, y mira, ¿quiénes bajan? Mira, mira. Eh. Bolívar. ¡No! Todo rojo. ¿Qué pasó? Pero, hermano, parece el equipo del MAS, esos puros azules. <risa> ahí. Bajo el arquero. Es verdad, no, no, yo no, no lo vi esto ayer. Y después nos pusimos nosotros a, a, al tema en la radio con la selección boliviana de, del tema del voleibol, que es claro. un primer set brillante. Lindo, ¿no? Lindo. Estuvo, y después, no, bueno, bueno, nos caímos. ¿no? Lo es tuvieron, normal. lo tuvieron. Ese set hubiera sido clave para, para poder avanzar. No, no, las brasileñas no iban a ganar igual. Seguro 3-1, pero esa canchita te otra. ayuda en sí. la final. Eh, ¿Y tienen la otra llegada? tienen la otra? Sí, vean, vean ustedes, el, el leito se llama este bus, ¿no? Lento. Y mira, mira, el leito. Mira el leito del tigre. Uh. Eso qué es lo que es. Eso es. Eh, el Bolívar es este. No, no, no, no, es eso, es Bolívar, cierto. Pero tenían dos de estos. Pero eso qué es lo que es, busito, ¿qué es eso? Yo no sé claro, qué es eso. Yo no sé. La verdad. ¿Ah? Cuáster ¿Cómo le llaman? Coaster. Claro, es la marca, pero digo, marca, el modelo, es lo mismo ¿no? que Anda a una gilet, lo mismo. Claro, exacto. Pero anda a va a afeitar, ¿no? Yo te voy a decir algo, mira, no sé, cómo se, no sé cómo se llama, pero que te revienta las rodillas, te revienta las sí. rodillas. Anda, sentate ahí, ¿no? A un tipo de un 80, ¿no? Con no. arquero. Mete las rodillas ahí. ¡Tú! <risa> yo tengo que andar pidiendo eh, en el avión la puerta de emergencia. Claro, porque es un poquito más... Eh... Claro, la, la gamba... Claro. Pero resulta que ahora, pues ya me hice viejo. Ya no Y la puerta de emergencia. Para... No, no, claro. hermano, la puerta de emergencia no se la dan para... a los de tercera edad. Por si hay que abrirla. Mira vos, yo con una mano la saco. Si sí claro, pesa 17 seguro. kilos. A ver. Esos son, son los problemas de, de, de ser viejo. Ese y varios otros. Ese quizás sea el menor problema. <risa> que no me pongan en la salida de emergencia, ¿no? Sí, sí. Pero es que es verdad, los, los, los, los aviones, imagínate, las canillas no haya uno donde No, meterse olvidate, en, en eso bueno, es terrible, ¿no? Ahí está el ¿no? cuáster de, de Bolívar. Sí. Esto es cuando se iba, ¿no? Cuando sí, cuando se iba, se iba anoche. Sí. Primero parte con, con el técnico que va por delante, los directivos que acompañan a la delegación. Y después sale. Había una, más o ahora, menos, 19 policías, estados los contamos anoche, ahora, pero después había gente del Bolívar que los quería aplaudir. No hay gente que los haya ido a insultar. Correcto. Ahora vos le dices, y esquini al presidente de Birce, has visto la flota que han mandado que el el equipo? Esa flota no, gratis. Ah, los humillaron. Bueno, yo te digo un día, eh, el de transporte Quirquincho. Sí. Un fenómeno. Ajá. Ya, quiso alguna vez el presidente de San José. Eh, lo mandó al abogado a preguntar cuánto era la deuda. Dos millones y pico. Me alcanza con dos millones, me mi para comprarme seis buses. No me meto. Ah. Porque además había que ir y pagar. No me imagino. Y después volver a poner otro millón más para armar un equipo. O sea, yo tengo un millón, dijo. Claro. Yo con un millón armo un equipo. Pero no, había que pagar dos millones. Porque los presidentes que van te hablan de mi, invención, mi inversión, ¿quién me va a devolver? Claro, tal cual. Es lo mismo que está pasando con el Giskin. Y ahora, supuestamente, el Giskin dice que ha puesto plata para el club. Y ha dicho, me devuelven, yo me voy. ¿Pero qué le van a devolver? Pero ahí mira ese bus nomás, ¿cuánto Pero cuesta hermano, ese bus? ¿qué es lo que te digo? Sí. Estos son gratis. Por ejemplo, una vez... Eh, ¿Y por el... qué no le hacen un gratis a Bolívar, que tienes que ir en ese pequeñito? no bueno, pues ¿cómo le va a hacer el millonario y no le hacen gratis? Al yes, que al que le hacen Entonces, que por ejemplo, una vez diez Trongue, me llama la gente de diez Trongue, final, con el final yo conversaba. Entonces me dice, mira, que vamos a ir a, a Potosí. Pues que te vaya bien, ¿no? Pero, ¿por qué no le hablas al, al, al amigo de, de, de Quincho? Yo lo llamo. Sí, eh, ¿qué chance hay de que lo lleven esos buses que tiene Quincho? Es lo mismo que ya voy a hablar después de, de, de, lo, de la María Eugenia de Montaño. Hay uno que ha llegado... Tremendo, un avión. El avión ese que tienen los árabes de sí, la primera clase. Sí, sí, sí. Que, el aparato ese... Etihad. Eso tiene. Lo máximo. Entonces, yo vengo y lo llamo. Ya me dice, ok, que nos dé para la gasolina, para el diésel. Y lo llevamos. Pues, que no quería dar para el diésel? No, pues si no va a dar lo gratis, que nos lo dé gratis. Claro. O sea, te podés dar cuenta. Yo ya estoy con Salinas. ¿Qué, ¿Ah? ¿qué es que te diga? Pero, de verdad, o sea, tremendo. duraznos totales. Ah, a la Federación Boliviana de Fútbol, en, en su comienzo también, que se lo hizo el servicio gratuito. Después, bueno, hay que empezar a pagar, ¿no? Claro, algún rato. Pero eso que fue el bus del Bolívar, eso ha sido gratis. Bueno. Pero además, ¿cuánto vale llevar al estadio, sacarlos de allí? Pues yo no creo que valga más de, de unos 1.500 pesos. Es ¿Y el más de barato el que ir en taxi. ¿Y el de Bolívar cuánto cuesta No, es por 600 ya y hasta te que... regalan para tu refresco me, me, el dueño ahí, exacto ahí sí, sí ¿no? servicio a bordo te ofrecen increíble <risa> bueno, bueno cómo no va con lepros eh, bien le cuento bueno más o menos hemos ¿A empatado sí, a los dos nos ha ido más o menos eh, habíamos dicho ayer que eh, en el partido Royal Party, eh, ...palmaflor Royal hay que Party, acertaron ustedes no nosotros dijimos sí nosotros dijimos local ya eh, no, ustedes dijeron local, nosotros empate, empate y empataron. Ganamos, sí, empataron, sí. nosotros ganamos un punto. En Nacional Guavirá ¿No? ganamos los dos, porque vimos local. Birster no, Bolívar. No, no, dijeron Guavirá ustedes? No, no, no, no. Hay que revisar la cinta. No, Nacional Yo por eso Potosí. Estoy preguntando, no, Nacional ¿no? Potosí. El Birster Bolívar, ustedes dijeron empate, nosotros dijimos Birster. Empataron. Un punto para ustedes. Y eh, bueno, patentes. esos son los tres. Estamos dos a dos ahorita. Dos a dos. Hoy viene Tomayapo Always a las 6 de la tarde. ¿Por qué tan seguidos los horarios? No entiendo. 18 un partido, 19.30 el otro y 20.30 el otro. ¿Por qué? Debería ser... Eh, por lo menos tú ves un partido, deberías ver el otro, ¿no? Pero seguro. Seis y cuarto, empieza a las seis, termina... 7 eh, y cuarto, el primer tiempo, claro. ¿no? No, no, 18-45 el primer tiempo. Debería ser 17 el otro El otro empieza primero. a las 7, eh, este partido está terminando a menos 10 más o menos, claro. y el otro está empezando a 19-30. Claro. Lo correcto era hacer 17, como han venido haciendo, 17-15. El siguiente 19-15 y el otro, bueno, el otro igual no entra, ¿no? No sé cómo le hacían, pero bueno, eh, uno a las 3 seguramente, ¿no? Pero, en fin, habrá algún motivo por el cual el Tigre va a empezar jugando de día y va a terminar de noche, porque... A las 8 ya va a ser de noche, 7 y media ya oscurecerá. Y pero llevar a las 6, el que empieza a las 6, eso sí es de día. Ya, y termina de noche. Sí. Está haciendo mucho calor de 30, en Tarija, ¿Ah? quizás sea eso. Está haciendo mucho calor en Tarija hoy, quizás sea eso. No, no tiene nada que ver ¿Sí? eso. Porque Cristian Díaz dice que el calor, que la humedad, que la altura... No escucha semejante pirata. semejante pirata. Bueno. A ver, aquí ha dicho que... Ha visto que la altura, ¿Sí? que el otro, ¿Sí? que es básico, que los tres equipos, que los cruceños no van a salir campeones barbaro, nunca. ¿no? Y después dice que de Royal Party lo echaron a él por ponerlo al chico ese de portero. Sí, a un sub-20. ¿Sí? Sub sí. ¿No? A él no lo echaron por eso. ¿Por qué lo echaron? Por hacer business. Ajá. ¿Cómo se dice? Ya me estás echando, ¿cómo quiere que te no, lo cuentes? No, no, no, por favor. No, sonó la caja, Clean Caja era eso, no era otra cosa. A ver, venga, compañero. Resulta que cuando se va este tipo sí. a, a Royal Party, él hace su contrato. Uh -huh. Se lo lleva a Orfano. Y dos más. Entonces, él les consigue el sueldo, él les consigue la prima, él los hace todo. Tres, cuatro, cinco jugadores llevó él. De Bilster a, a Royal Park. De Bilster no lleva otro más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen un empresario y el empresario es el que los maneja. Y usted sabe que cuando yo hago un contrato en el fútbol, si ¿Sí? yo lo llevo a usted, yo cobro... El, Una comisión. Un, un sueldo. Un sueldo. En España es mejor. Porque en España tú cobras todo el año el 30% del sueldo. Interesante. Los otros días yo recibí una propuesta, no es que todos los días reciben propuestas. Me mandó una propuesta un español y me dice, por favor, si yo lo puedo colocar. Y me manda a decir que del sueldo él da el 30%. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los españoles que están aquí, a algunos lo cometían con el 30%. Mira. Yo le mandé a decir que yo no era tipo? presidente del club, Para. por tanto no, yo no contrataba a tenis, ¿Y Cristian no, no? Díaz qué hizo? Llevó cuatro jugadores. ¿Y él recibía parte de la Cometa o no? ¿Qué estás diciendo? Pero si no la recibe él, ¿quién la recibe? Claro, alguien. ¿Alguien? Sí. Y este tenía antecedentes. Tiene antecedentes. ¿Por qué? Este organizaba los partidos amistosos de Wisterman con otros ciudadanos en Cochabamba. ¿Ya? O sea, Wisterman tenía que jugar un amistoso previo a un partido iban a jugar que sé yo, a un villorrio, a un sitio, alejado de Cochabamba y te cobraban mil dólares por el partido. Y se supone que el partido era de práctica. Mm -hmm. Nosotros lo descubrimos. No, de eso no hablaron ayer en Olé. No, no, hablaron no, de eso. <risa> y usted sabe que después el, el, el amoroso terminó diciéndolo, yo nunca supe de los amistos. Pues yo, aquí lo encaramos la televisión. Usted sabe los amistosos, porque el tipo cobra mil. Es más, tengo fotos de los dólares, porque... ¿Te acuerdas que vino la pandemia? Sí. Entonces no se pudieron jugar los dos partidos, que él ya había vendido. Entonces el tipo de allá le decía, ya puede, devolverme. Porque le había dado adelantado. Caramba. Tengo el taxi donde llevaron la plata, los dólares, la foto, todo. Aquí me dijeron un día, mátalo, mm. Déjalo, le dije. Ya está. ¿Eh? Pero ahora, cuando empiezan a hablar este tipo de sandeces, y ni modo, lo voy a armar de nuevo el reportaje y el, el, el jueves te lo, te lo muestro, te lo Trae, voy a traer, por favor. lo voy a poner, porque de verdad, uno a veces dice, a ver, y bueno, se ganaron unos pesitos estos pobres diablos, dice, no, no ganan mucho. Hombre, ¿eh? 30 mil dólares de sueldo mensual. Y te cobraban mil dólares llevándolo a Wisterman como si fuera en la propiedad de Wisterman. Tremendo. Y después dice aquí, viste, que le tuve que dar unos dólares con pelotas dominadas. ¿eh? Él dio el premio. Por eso cuando juegue tron, o jugaba a y un partido amistoso, había que preocuparse. Si el presidente del club sabía del amistoso y el técnico, ¿y cuánto estaban cobrando? Tremendo. Es grave, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, bueno ahora sí. Hablando de técnicos, eh, Quinteros está cerquita de ser campeón con Colo-Colo. Cierto. Nuevamente nuevamente que lo recibió cuando se iba al descenso, estaba no, con salvó, problemas, lo sacó campeón sí, pero, y ahora está sí, con lo que le sobra plata, ¿no? O sea, llegas vos y tenés una idea clara y, y Quintero es un muy buen tipo, además que sabe trajo los, los, los que se dio los refuerzos y está pero, pero, independiente quiere que vaya Quintero a dirigirlo. ¿Te acordás de Domán de, de Avellaneda? Lo que hablamos de Domán, sí. ¿Sí? sí. Eh, Domán le agradaría que vaya Ah, lo dijo. Lo dijo. Lo dijo pero eh, tiene una cláusula Quintero 400. Dólares, si es que de 40 mil dólares. De rescisión en Córdoba. Por tanto, no, no. Lo no. que no tienen es plata. Pero, pero está y ¿no? Independiente. ¿qué no raúl? le gusta Facciones, es muy feo, dice. <risa> bueno. Tiene la cara más larga que un fin de semana sin un mango, dice. ¿No? Además dice que ya está viejo. El otro que le gusta a él es Matías Almeida. Sí. Pero que está en Grecia. ¿Y usted hincha de Independiente o de qué? No, no, no, no. no, En Argentina, Sí. Atlético Rafael. ¿Y Lampe dónde entra? En Atlético Tucumán. Yo soy hincha de Lampe, no de Atlético Tucumán. Es una pena que no van a ser campeones, ¿no? Es una pena, es una pena. Sí. Que dos más dos vuelva a ser cuatro. En el fútbol argentino es así. Nos vemos mañana, si Dios Dale, quiere. Mañana, Ojalá que hayan tres punteros. Hoy, hoy transmiten... ¿Voleibol qué transmiten hoy? Oye, voleibol, voleibol, voleibol. Andamos eh, en la onda de la chica. Me hoy. aburrí de transmitir partidos de fútbol. Antes eran viejo, hombres y peludos. Ahora ya se depilan, ¿viste, los guachos? Sí, llegaron unos mensajes ayer felicitándolos por eso. No, no, ayer. No sé si ah. Pero ayer llegaron mensajes diciendo qué bien, por fin, que nos oxigenen con otros deportes. Feliz la gente con las transmisiones de Sí, con de, otras disciplinas. De el ¿no? voleibol. Sí. Porque sí, el, el problema es que se puede hacer, pero tenemos que ganar, pues, ¿Hoy transmite solo eso? No ¿No vas a pasar el de las 6 No, no, no, de las seis. Lo que pasa es que la radio tiene programación De acuerdo Entonces no, vas no, al voleibol directo antes, antes transmitíamos todo porque no había programación en la radio De acuerdo Ahora ya hay programación O sea que entonces, hoy no transmites, no haces, haces aurora Aurora sí No, no, ya no hacemos ninguno Ninguno Ninguno, estamos de huelga Mira ¿Acaso estos nomás pueden estar de huelga? ¿O pueden hacer paro? Está bien, está bien El sábado sí volvemos Qué partidazo Partimos a la una de la tarde Bien Con Strong Hallway. Eso va a estar bueno. Es Always strong, ¿no? Always strong. sí, por el local. Villa Ingenio. Así es. Oiga, yo le quería hacer una consulta. Dos. Yo escuché del tipo este de los mineros, de que están preocupados de la plata de la jubilación. Y yo algo dije anoche en la radio que no era así. Y me dijeron, Pastén, lo que pasa es que vos no te has jubilado. Cuando te jubiles vas a sufrir. Pero yo creo que no está en duda la plata de la jubilación, ¿no? No, ¿por qué debiera estar? Eso es lo mismo que digo yo, que a la gente la malinformen. Claro, es que hay pues redes sociales ¿no? que están trabajándole la cabeza a la gente y le están haciendo creer que la gestora va a ser un fracaso, etc. En fin, es parte del tema, ¿no? es una guerra tremenda. Eh... Ha quedado demostrado que las AFPs no son necesariamente las mejores administradoras de un fondo de pensiones. Lo han hecho en Argentina, lo han hecho en Chile, en fin. Así que yo no, no sé, no no tengo idea de, Porque, de dónde sale esto. Porque, sea, dice que el gobierno se quiere quedar con la plata. Yo, yo no creo que eso sea no. Siempre sí, pues Es una empresa que es no. privada. No, no sí. es privada, es una empresa del Estado. Entonces paga todos sus gastos y lo que sobra es que va para pa el Juancito Pinto, ¿no ves? Eh? Exactamente. Esa es, Esa es la diferencia. La diferencia, ¿sabes cuál es? Ahora, que con el actual sistema de las AFPs, las utilidades de la AFP se las llevan a, a España, a las empresas donde ellos tienen sus intereses. Eso no lo reinvierten aquí. Esa es la diferencia. Segundo, te cobran una comisión. Sí, que, la gestora, y pico, casi que la gestora no te la va a cobrar. Te va a cobrar co una comisión, pero muy baja. Y las utilidades de la, de la gestora, ¿no es cierto? Las utilidades de la gestora, producto justamente de estas comisiones y otros, otros ingresos, van a ir. ...precisamente para fortalecer la red de contención social... ...que tenemos en nuestro país, no se van a ir al exterior... ...no se van a ir a la cuenta ya, de nadie. ¿no? Ahí estoy de acuerdo, ahora, ¿qué tienen que ver los maestros? Los maestros salen a lo mismo. No, los maestros tienen otros, otras demandas, ¿no? Entiendo que es el tema del escalafón, es decir, son temas ya... ...muy del sector, digamos. ¿no? Pregúntale a mí mañana, su, el Álvarez es su tío. <risa> bueno, lo voy, lo voy a preguntar Preguntale si laburó alguna vez. Sí, laburó, laburó. Profesor de matemática en el Hugo Dávila, José Luis Álvarez, gran profe, ¿sí? muy querido. Disculpe. Es su tío. Bien, está bien. Es te le va a contar la historia de esa y la de la Vilma Plata. No, está bien. ¿No quiere saber de la Vilma? No, la, yo sé todo de la Vilma, le tengo un gran cariño, gran profe. Para disculpar. Yo un día me agarré con ella que me fui en un bus a Potosí. Es una. Al una lado mío. Una capa, una genia. ¿Ah? Te juro por Dios. ¿Qué? No pude dormir. ¿Por qué? ¿Te habló? Como conversado toda la noche. Lindo. ¿Qué cosa más bella? Yo no sé si sos el rey de la ironía ¿no? no o de para verdad no. para que estás hablando con... con la tranquilidad y con la verdad, la verdad es que no te creo. La verdad es que tengo... No te un... creo nada de lo que me dice. No, tengo un enorme aprecio por mí, es una, una gran luchadora, una gran profesora sí. y una excelente persona. La he ¿Está conocido bien? muy bien. Sí. Está bien. Mira eso, ¿qué es que pasa? ¿Sí? Es el Kremlin. Ah, ese es... Sí. Nos vemos, <ríe> chao. Hasta